Okay. Mm -hmm. eso hoy? ¿Al B? A ver, a ver. ¿Al B? ¿Al B? ¿El mismo no lo tiene establecido? No, pero por eso. Por eso siempre es el mismo... Por eso siempre es me voy a quedar hasta el y cuando ya cheque este número establecido, voy a yo pasar al, a, a mi otro lado. We'll mm be -hmm. ¿No pudiste llevar a nada? No.